Tal, eh, lo que yo les voy a presentar es el lector de pantalla NVDA. Como nosotros eh, tenemos acceso, ¿no? como habían hablado anteriormente, eh, tenemos el, las mismas posibilidades a través de este lector de pantalla de utilizar la, las netbooks a través del teclado físico solamente. Eh, nosotros lo que primero eh, hacemos por recomendación para utilizar las máquinas es eh, bloquear el, el mouse. Eh, este lector de pantalla nos permite eh, acceder a todas las aplicaciones de, de la netbook. Eh, les voy a ir a, voy a ir haciendo algunas demostraciones. Eh, quizás eh, les sea medio rara la la voz, pero es la que nosotros estamos apropiados y, bueno, la que nos ayuda eh, a hacer accesibles eh, todos los accesos a, a internet, a procesadores de textos, a Excel y a todas las aplicaciones que tiene la máquina. Eh, nosotros manejamos con combinaciones de teclas. Por ejemplo, para ir al, al escritorio, se hace la combinación de tecla Windows más M escritorio lista la portable no seleccionado 17 de 17 nos, nos menciona eh, en qué eh, parte está el cursor nos, me, nos verbaliza eh, el nombre de la carpeta y la posición que tiene dentro del escritorio nos dice por ejemplo materiales 13 de 17 nos da a entender que tenemos 17 elementos dentro de la carpeta, en este caso, el escritorio. Format Factory 10 de 17, conectar igualdad 9 de 17, papelera de reciclaje 5 de 17. Por ejemplo, eh, cuando seleccionamos algunas de, de estas aplicaciones, para, para entrar solamente le pulsamos enter. Papelera de reciclaje 5 de 17. Papelera de reciclaje. Vista elementos lista con ocho filas y dos columnas. Actividad, guión, Dalmazo, Marisa 1, 1. Bueno, ahí nos, este, nos sale lo que tenemos dentro de la, de la papelera de, de reciclaje. Eh, para cerrar los, los, los programas y ventanas que tenemos abiertas, se usa la combinación de teclas f 4 Muda portable. Eh, también es importante destacar que este programa tiene eh, distintas voces de acuerdo al usuario, a la voz que más se, se apropie y se acostumbre el oído. Eh, va utilizando eh, las distintas voces que, que tiene el lector. Por ejemplo, ahora voy a entrar al menú de inicio. Menú inicio, use la tecla tabulador para desplazarse entre secciones, incluidos el primer y el segundo panel y los botones de encendido. Cuadro de búsqueda, cuadro de edición, buscar programas y archivos. Por ejemplo, siempre nos va a ir detallando, de acuerdo a la configuración que tenga el programa, eh, lo que tenemos para hacer. Nos dice busca, búsqueda de programas, cuadro de edición en blanco, cuando nos verbaliza en blanco, cuadro de edición... Nos da, nos da a entender que es para escribir y que no hay nada escrito eh, para la búsqueda de algún programa en este caso. Eh, nos, nos, nos movemos con las flechas de direcciones. Blog de notas, submenú B1 de 11. Microsoft Office Word 2007, submenú 1002 de 11. Foxit Reader, submenú F3 de 11. Para movernos de ventana en ventana se utiliza la combinación de teclas al Mastab. Bienvenido a Nuda Icono 2D6. Microsoft PowerPoint no Comercial. Microsoft PowerPoint no Comercial. Guión. Taller Jueves Jujuy PPTX. Taller Jueves Jujuy PPTX. Como ven, digamos, todas estas aplicaciones son las mismas que pueden utilizar las personas con con vista, con, y eh, nosotros las vamos realizando con combinaciones de teclas. Por ejemplo, cuando estamos dentro del escritorio, tenemos otras opciones también donde nos movemos con el tabulador, que es la tecla que está eh, sobre el lado izquierdo, una más abajo de escape. Iniciar botón CTRL más esc. Algunas combinaciones específicas del, del, del NVDA. Eh, es importante cuando, por ejemplo, un alumno esté trabajando con su, con su netbook y para saber el estado de batería presiona las combinaciones de teclas Insert, Shift, más B larga y de esa forma se da se, se, se da cuenta eh, que se le informa digamos, qué batería le queda. Cuestión importante porque eh, no le, al no ver la pantalla la puede, puede acceder a esta información con combinaciones de teclas. 66% a dos horas y 57 minutos restantes. Tenemos este, dos tipos de, de posibilidades de acceder a este programa, una versión instalable y una versión portable. La versión portable, eh, una persona ciega, digamos, la, la transporta en un pendrive y la introduce el, el pendrive en cualquier computadora que no tenga instalado definitivo el programa y que no va a ser eh, utilizado para siempre por una persona ciega y puede utilizar una computadora cualquiera en una manera eh, excepcional por un solo por un momento o por el momento que lo precise, luego que la utiliza, saca el pendrive y la computadora queda sin el programa y la persona tuvo acceso a, a ese momento a cubrir su necesidad, ¿no es cierto? Eso es eh, una versión que tenemos. Y la otra la versión instalable que queda instalada definitivamente. El software que Facundo estuvo mostrándoles es un software libre, gratuito. Quien quiera buscarlo en internet, simplemente escribe nvda y ahí lo lleva al sitio donde se puede descargar la última versión de este programa. Sí es importante que sepan que a este programa nosotros le agregamos esta voz sintética, que es la voz Isabel, que también hay que buscarla en, en internet. Entonces usamos la voz Isabel y usamos el software de M lectura e de pantalla Sp NVDA. Yo tengo abierto en este momento Word, el tan conocido Word. Con este archivo yo voy a poder comunicarme a través ya sea de transportar un... un de transportar eh, un, un, una tarea, un, un archivo en, en formato TXT o en formato UDOC con, un, con una persona que evidentemente no está en mis mismas condiciones y nos podamos enviar por un mail, nos podamos comunicar a través de un messenger y pasarnos este tipo de, de, de, de archivos y puedo tener errores de ortografía y puedo tener errores que puedo corregir, obviamente. Espacio. L. A. Me gusta jujuy mi jujui cuando llueve. Lo puedo recorrer. Y dejar que el recuerdo me lleve. Y por la perder me habrá zazado al amor. Acá hay un error. Esto lo puedo hacer sin ningún problema en el tema, digamos, de la corrección, paso a paso, detenidamente, lentamente, letra a letra, lo puedo hacer palabra a palabra sin ningún inconveniente. Eh, también puedo, por ejemplo, si yo hago una selección de este, si yo a esto, a esto que acabo de, digamos, de seleccionar, lo quiero poner en negrita realizo un comando, supongo que se puso negrita, un, Ah, perfecto. Si yo a esto lo quiero poner en cursiva, hago otro comando, ustedes verán cómo yo a través de comandos, que es una sucesión, en todo caso es, es una simultaneidad de órdenes que, dan, que damos en forma conjunta, de teclas que conforman comando u órdenes, digamos, dentro del, del, del Word. Son muchas, son muchas, y van a ver de qué manera poco a poco se van a ir olvidando del mouse. <ríe>